Quiero mentirme y decirme que todo va a estar muy bien Cómo puedo vivir con tanto odio en mí Todo en mí está roto y no sé desde cuándo me siento broken Ya no sé por qué sigo luchando si ya sé que lo que hago no va bien Sigo esperando a quien se fue desesperado por volver a lo que amo y no tendré Pero buscando con más fe solo he logrado perder Perdí lo que tenía y ahora no queda nada Solo lágrimas vacías con mentiras forzadas ¿Y qué es la vida si ya nada llena mi alma? Tal vez perdiendo todo encuentro lo que yo buscaba Es un desperdicio malgastar así mis días Hice tantos sacrificios y no me sirvió ninguno Hay quien no se merece los regalos de la vida Pero cómo lo sabrá aquel que nunca los tuvo. No lo sé, quizá tampoco los merezca O quizá sí, pero solo me das veneno Seguir esperando hasta que por fin amanezca Aunque quizá por eso no me llega nada bueno okay. Ya no puedo seguir, me siento muerto así Solo quiero mentirme y decirme que todo va a estar muy bien Roto y no sé desde cuándo me siento broken Dice que no me escuchas estoy harto Te busqué por mucho tiempo y nunca fuiste para tanto Las cosas que me motivan esta vez solo me tiran Y enredado en tus mentiras no podré llegar más alto A pesar de cada error que no cometí Creí en ti tanto que me dejé llevar Pagué los platos rotos y aún así seguí creyendo en ti Mi problema siempre fue creer en vez de pensar me siento tonto, no basta con pedir Me siento solo y sin ganas de seguir Me siento roto, orando te perdí Me siento roto y no te necesito en mí Me siento roto y sin ganas de vivir Me siento roto, con tu fe solo sufrí Me siento roto al punto de escribir por ti Me siento roto pero sé que es por mí Gracias.